¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, hola mis curlys Estoy encantada de estar aquí con vosotras otra vez. ¡Estoy súper feliz! Mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de .org, vale eh, Ya sabéis que por los otros vídeos que habréis visto, que ha tenido una pequeña incidencia, entonces, bueno, ahora es CurlyMange.org. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Eh, ya sabéis que también que este es un canal de belleza, cabello y, y estilo de vida. Lo hemos ampliado un poquito porque en las vidas de las curlies la verdad es que no solamente hay cabello, sino hay muchísimas más cosas. Seguimos también con el té con Curling Manga, ¿de acuerdo? Que vamos a hacerlo una vez de la semana, pero vamos a hablar de temas eh, más, eh, más personales un poquito, ¿vale? Hoy vamos a tener un review pues para estas trenzas, eh, para un producto para estas trenzas, porque es algo que nos suele pasar. No sé si os pasa unas veces que os hacéis el pelo y de repente os salen como si fueran las pequeñas canitas estas que se suelen ver. Entonces, claro, normalmente antiguamente lo que hacía era irte, tenían el pelo, pero eh, al final se quedaba como pegajoso y cuando quitamos las trenzas era una cosa horrible y desastrosa. Entonces, claro, pero, entonces llegó L'Oréal y ¿qué dijo L'Oréal? Voy a inventar algo que va a ser súper sencillo para lo que es poder retocar de esas canas sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo. Y saco este producto que os voy a enseñar ahora, que es una pasada. Ese es el L'Oréal. eso este es lo que me voy a aplicar en el pelo, que es un spray. Tinta en spray, ¿vale? Que se va con los lavados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me lo voy a aplicar en lo que es en la zona de las raíces. Lo sacudo, siempre, lo abro y lo que voy a hacer es aplicármelo donde yo vea, por ejemplo, que tengo... ¿Eh? a ver... Que tengo ahí canitas en esta zona. Tú te lo vas aplicando, ¿vale? Lo que ves es que tienes canitas para que se te quede totalmente todo súper bien. A ver, un poquito por aquí. y así, Y ahora un poquito por aquí. Y eh, vamos a levantar un poquito. Bueno, estoy un poco confusa con el efecto espejo, ¿vale? Entonces, eso es lo que hacemos. El producto es fantástico. El pelo se este te va a quedar apelmazado, ¿vale? Este es este L'Oreal que es, yo me, cogí, me lo he cogido black, negro, la verdad que es una pasada, es un producto que a mí me ha encantado, ya hice un review anteriormente, eh, pues echándomelo simplemente en lo que es en mi pelo, en lugar de las, tren, en las raíces de las trenzas, y la verdad que estoy muy contenta con él, porque uno, dura mucho, tres, no se quita tan fácilmente, cuatro, se quita en las lavadas, mal, a mí, que te se lava en el pelo va a quitar, no sé, cinco, te lo puedes poner cuando a ti te dé la gana, cuando a ti te dé la gana y como a ti te dé la gana, o sea que es una pasada, a este producto de L'Oréal le doy un verde, porque bueno, bueno, ya sabes que yo soy una fan de esta firma, tengo que decir que a mí no me, eh, no, o sea, no me pagan por, por, por hablaros de este producto, pero sí que lo podéis encontrar en mi página web curleman.org, en la sección de productos seleccionados, porque yo he creado una página especialmente donde reúno re re todos los productos que yo me voy probando y que son estupendos y que me van muy bien, para, para que no tengáis que buscarlos por la red, ¿vale? Yo trabajo como afiliada de Amazon y probablemente pues lo podéis encontrar ahí, así que nada. Eh, esto es todo. Y entonces, una vez que ya me he aplicado esto, lo que voy a hacer simplemente es arreglarme el pelo bien, ¿vale? Pues, eh, yo qué sé, yo siempre me lo he hecho todo así. De esas 30 también, eh, os he hablado en otro vídeo. Si no lo habéis visto ya, lo veréis pronto porque, eh, claro, como he sido rebanizando todo lo que es la estructura, eh, el canal y todo, pues... Mm, hay vídeos que no los pongo, los pongo juntos y hay vídeos que van un poco retrasados, ¿vale? Porque tengo muchísimas cosas que hacer en el canal. Ya veis que el background del canal también ha cambiado, los va a ir perfeccionando porque quería que tuvierais algo súper especial, o sea, eh, para que fuera bonito, bonito a la hora que me vierais en pantalla y todo, y porque creo que vosotras, como hay porque you worth it, porque lo valéis, lo valéis, lo valéis, lo valéis. Y nada, ah, hoy llevo mi camiseta, podéis ver, eh, Curly Mange también, que llevo mi camiseta Curly Mange que me la voy a poner hoy porque voy a ir al centro comercial con mi hermano y con mi cuñada nos la vamos a pasar súper bien, súper bien pero antes de eso, quería hablaros de este estupendo producto, ya sabéis cogemos otra vez y lo miramos, L'Oréal Tinte en spray ¿vale? que se llama Magic Retouch Magic Retouch en L'Oréal, me encanta L'Oréal, ¿vale? porque tú lo vales Así que a mí me encanta. Y nada. Y deciros que, eh, por favor, suscribiros a mi página web, que es curlymangue.org. Os la voy a dejar abajo. Suscribiros a mi canal. Eh. Suscribiros a mi canal. No os vayáis a suscribiros, ¿eh? Porque si no, me enfado. Suscribiros a mi canal, por favor, que ya sé que he estado cuatro años sin, poder, sin, sin actuar, sin trabajar en él y que para que yo ya no os es que la vida pasa, ¿sabes? Y qué más os podéis decir? Ah, podéis seguir comprando mi libro, recetas naturales para el cabello, recetas caseras para el cabello natural, en la misma página de Curryman Curge. También os dejaré aquí un enlace para que podáis ir directamente a Amazon y lo compréis. Y qué más y nada, pues un besito. Nos vamos a hacer un vídeo súper rápido y que siempre os digo que sois fantásticas. Os lo merecéis. Sois estupendas, sois suscipientes, sois maravillosas. Ah, Estáis llenas de, de creatividad y este, este, este, este, este o sea, este es para las mujeres que lo quieren todo, que se aman a sí mismas, que se adoran como somos las Curlis, nada. Y nada, pasar a verme, por favor no olvidéis suscribiros, no te vayas, suscríbete. A ver, ahora mismo, ya, ya, eh, ya, suscríbete. Y nada, un besito, nos vemos. recordar que estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook, ¿vale? Y nada, de repente, mi camiseta es esta, si la queréis ya sabéis que tenéis que mandarme muy... Un email para pedirme la camiseta, yo os la enviaré. De todas formas, eh, la voy a subir también lo que es en la zona de pedido del, de la tienda de los productos que tengo seleccionado para que podáis pedirla directamente, de acuerdo, sin tener que ir a ningún sitio, ¿vale? Que os llegue directamente al buzón de correos. Os quiero muchísimo y nada, no, no, no, no, y nos vemos pronto. Ya sabéis, magic recharge de L'Oréal, because you worth it, porque tú vales, tú lo vales, ¿vale? Chao.